Ya estamos con ellos, los vamos a recibir con un fuerte aplauso a Diego Torres y Oscar Quiroga que nos acompañan aquí en el Mejor de Mañana y que de la Federación Mendocina de Pesca e irán a representarnos muy pronto al torneo nacional. nacional Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias, Gracias por venir. Gracias. Gracias, Gracias, por venir. Gracias, Gracias a ustedes por. Los, bueno, un gusto, despacio. un gusto tenerlos acá ya en el corte. Veníamos charlando, uh -huh. nos íbamos sacando dudas, pero sí, ellos forman parte de un gran equipo de mendocinos que viajarán rumbo a, a qué destino, en este caso, para el Nacional. De coche, a Keken. Keken. Perfecto. A Keken. ¿Cuándo es? El veinti. 23, 23, 24, 25, 26 está, de noviembre. De noviembre. Perfecto. Falta muy poquito entonces. Sí, Un mes. Preparándose, Justo, entrenando. Sí, todo. Todo. Muy bien. Todo, todo. ¿Cómo, todo. ¿Cómo es la pesca deportiva? Nosotros con el Lu decíamos, vamos a preguntar de la ignorancia porque realmente es una actividad muy lejana para claro. nosotros Lejano, y, y desconocemos honestamente de qué se trata. Eh, en este caso va a ser una pesca muy diferente a la que nosotros practicamos acá en la provincia de Mendoza. Mm. Eh, acá eh, se pesca pejerrey, okay. trucha o carpa una variada. ¿Y en dónde practican acá? En el carrizal, el carrizal, en, También en, Malargue, en, tenemos en, y en el y en Lingüí. Allá vamos a una pesca que nosotros no se practica mucho, porque es una pesca de mar, variada, y bueno, estamos un poquito en, digamos, diferencia con la gente de, del local. Porque depende ya. mucho de, del animal en sí, la variedad de pez que uno pesque va sí, a afectar la técnica, a, sí, la dinámica, sí, a la dinámica, a la técnica. Total, total, afecta totalmente, afecta en, en todo, no se utilizan desde ya los mismos equipos, mm. eh, digamos el ambiente en el cual vive el, el pez es distinto, por ende la actividad es distinta y uh -huh. uno se tiene que tratar de, de adaptar a eso lo más rápido posible porque okay. las competencias son, son muy dinámicas, requieren... Eh, captura de muchas piezas en un tiempo muy corto. ¿Y, ah. ¿Y de qué depende que uno sea mejor pescador que otro, por ejemplo? De la, ¿Cómo, ¿Cómo es ¿De que la uno cantidad? se convierte en... Técnica, equipo, hay que tener mm. velocidad en el encarnado. ¿Suerte, Su no, suerte no sé también? Si ¿Hay también factor suerte? No. suerte. Esa, sí. es, esa lo dice la gente que en realidad pesca bien, sí. pero... <risa> no, no, no, es que es así, o sea, sí. la realidad es así. O sea, sí, sí. Porque claro, porque depende mucho de que el pez enganche. El anzuelo. Es una suma, Entonces, es una suma el anzuelo, de factores. O sea. Factores que te va... Desde el anzuelo, el tipo de de, de tanca, la... quizás en el lanzamiento de costa también, la distancia que uno, que uno equipo, va a cargar. El equipo de pesca que tenés. El, el equipo es fundamental es también. totalmente sí. distinto al que nosotros usamos acá. ¿Y se consigue equipo copado acá en Argentina o todo lo, lo traen de afuera ustedes? No, se consigue equipo, igualmente no es para nada económico. La pesca es algo... No, de, estamos hablando de que... En, la pesca en sí, la pesca deportiva se, se practica o la pesca general en general en la Argentina es más o menos el 30% de la población argentina. Uh -huh. o sea, tenemos un, un concepto fuerte y ahí en, uh -huh. en más los que compiten es un factor, ya, ya se reduce se reduce eso. En Mendoza a lo mejor tenemos practicantes, son 500.000 para uh -huh. lo deportivo. Como, como máximo en los torneos abiertos se pueden tener mil personas. Ah, es un montón. Claro. Sí, allá Igual en los torneos federados eso se reduce, Ajá. porque los torneos federados, digamos, son 12 fechas a lo largo del año, en lo cual se requiere una constancia. Entonces, En uh -huh. esa constancia en la que uno está, da, uno da, reduce ese número a 150 personas, a lo mejor. De esas 150 personas... Ahí está el grupo reducido que sí. clasifica y va a parar a, a representar a los nacionales. Cuando uh -huh. recién comentaban esto de distintos elementos, ya sea la caña, el anzuelo y demás, también son distintas técnicas para pescar, quizás a la hora de lanzar, o qué, qué se evalúa, qué hay, se evalúa. Hay técnica, está? pero eso depende, depende de la pesca donde que uno va a hacer. Claro. Hay, de hecho, hay no. campeonatos de long casting y de lanzamiento de, que tenemos también en Argentina, creo que tenemos en 5 ese sí. campeón del ahí? mundo. Eh, que eso pero, sería quien arroja más lejos esa más primera... Claro. Pero en esto uh -huh. se toma la pesca como punto de referencia, un pescado vale un punto y, y ya ah. está. Y el que pesca más en determinado ah. tiempo es quien, es quien gana. Acá, sí. a lo sumo, para, para en el carrizal, el tipo de pesca que se hace, eh, puede ser eh, que hagas una pesca de vuelo o trolling, que se llama, o pescar en profundidad. En cambio, donde nosotros vamos a ir a competir ahora, es una pesca que tenés que lanzar, eh, no menos de 80, 100 metros para llegar donde está el pescado. Ah, ustedes ah, están muy entonces, lejos quizás de ese banco muy lejos, de claro, peces. Es sí. muy distinto, es muy distinto la pesca, como te decía recién, que de ahí tenés que esforzarte más, tener más equipos, más grandes los equipos para... Poder llegar a esa distancia donde tenés que estar el pescado. Exactamente uh -huh. y tener uh -huh. en cuenta también la rapidez en, en el, el tema, claro. en el tema del encarnado, en el tema de sacar, Ajá, porque de se traer. cree uh -huh. que se está ahora se estaba hablando de que es un promedio de 70 piezas las que se van a las que se van a sacar por día aproximado por mm. pescador en un en cuatro horas uh -huh. eh, efectivas de pesca. Entonces es un nivel importante en el que se compite. Acá tenemos 3 sí. horas efectivas, tenemos 40 piezas en el caso del y en el caso de la trucha, uh -huh. son dos. Claro. Eh, pero es una pesca muy dinámica y una vez que ustedes logran traer el, el pez no sé cómo se dice el acto de sí, sí, la recoger, caña, perdón recoger, yo recoger. Hablo de que lo traen ¿Qué, ¿qué se hace con el animal? ¿inmediatamente se lo libera va, o se tiene no, que dejar no, no. ahí no, eso depende, depende para... La, depende de lo que claro. el concurso disponga y también las reglamentaciones okay. que tenga recursos naturales del lugar donde uno va bien se eh. puede tanto devolver como dejar allí claro, el animal este caso, muere y después se consume en este caso, como... eh, sí, también. En este caso vos lo, lo sacas el pescado y okay. eh, lo tenés que llevar a una mesa donde te lo miden y te van a dar un, un puntaje. Ah, un puntaje. según el tamaño claro. también del pez, no, no, vale más punta No, es en el caso de empate, claro. va, eh, ah, va el, tamaño, el tamaño, el peso, la cosa. tarra. Pero eh, ese tipo de pescado no se puede devolver al agua, lamentablemente, porque eh, se muere. Claro. O sea, Lamentable no es por el tema sí. de competencia. Claro. Hay, hay, hay peces que se pueden devolver efectivamente, como puede ser no. la trucha, y hay otros que no. De hecho, también hemos hecho una vez, hicimos sí. una fecha de, de variada donde devolvimos, que era con devolución. Era con devolución. Era con devolución, sí. Y esos que, que mueren después, bueno, no, no, no, se Los come, que mueren, sí, calculo. obviamente. Hay Antes, en, sí. Eh, vos si te estás pescando y sacás un, por ejemplo, que le sacás un pejerrey sí. y lo devolves, eh, lamentablemente ese pez, ese pez muere. ¿Por qué? porque al es muy ya, ya es muy delicado uh -huh. y si vos... es controversi controversial por lo tanto claro, bueno, no gente... hay muchos detractores de esta actividad usted cómo, cómo lo ven de este lado no, no lo que pasa va todo con respecto a la especie la trucha es, una, es un, un ser que se puede liberar porque resiste, tiene, tiene cierta resistencia. La carpa, de hecho, uh, también. también. El pejerrey no. Hay veces que nosotros lo pescamos a 23 metros. La configuración del pescado no es, una, no, no es, no es rígido. Por ende, a esas profundidades, al liberarle la presión, el pescado da, sale claro. prácticamente muerto. ¿Y el que es devuelto no, presenta algún daño, imagino, también no, por el anzuelo? El, que es, no, el dijimos. daño no es tanto por el anzuelo, sino por el manoseo. Se le generan hongos. El pejerrey es muy delicado ah. en eso. Ah. Es, es okay. muy delicado y okay. uno es como una agonía que uno le da el pescado a lo mejor de dos o claro, tres meses excede. y no tiene Exacto. sentido Chicos, y actualmente Mendoza tiene el título nacional Exactamente, ¿Sí? Ajá. Ajá. 2018 L Logrado sí. en el 2018 perfecto 2018. Con... Hace cada, cada dos años el Exacto. nacional nada más que por la pandemia no se, no se pudo claro. hacer un par un Y, par y de eso veces. es por competidores individuales que cada uno en su categoría logró consagrarse ante los Exactamente. otros consagrado claro. El campeón argentino, tuvimos Bien. que es Alejandro, Alejandro Elías, después el hijo de Santiago estuvo en primer lugar también en cadetes, o sea tuvimos un excelente performance de que, que va de la mano con el crecimiento de la federación misma en Mendoza, Perfecto. de la actividad y allí en noviembre a mantener el título entonces, sí, a dejarlo aquí en casa que en Mendoza, vamos a tratar de hacer lo posible la verdad sí, es que nos está también. costando mucho para llegar con 22 personas movilidad? hasta allá, pero pero bueno, estamos tratando de hacer Haciendo todo lo posible Haciendo todo el esfuerzo Queremos, queremos el esfuerzo. volver con, si Dios quiere, con las copas y presentarlas acá Ah, claro, muy claro, bien exactamente. Claro. Y me, me comentabas que tu mujer también compite en la categoría de... Damas. Bueno, de iris De damas, damas. No, Bueno, porque por lo menos yo tenía entendido O vinculaba quizás más a la pesca con actividad varonil, ¿no? Pero las mujeres no. también no, se suman sí. pescadoras que son... Una masa Sí, sí, sí, sí La esposa de Está bueno conocerlo eso también Tenemos... Perdón 20 pescadoras Ajá ...de las cuales 12, 15 están permanentes... Ajá. ...y tenemos cadetes también niños... ...que también tenemos entre 20 a 25 niños... ...y de los cuales van... 15 también más. 15 permanece. con regularidad, bien, después hay algún salto por ahí. O sea, en distintas categorías, categorías, edades. Sí. Perfecto. Exactamente. Bueno, Exactamente. chicos, que sea con todos los Todo éxitos. Lo mejor, desde acá les vamos bien. a estar deseando lo mejor para este torneo nacional donde Mendoza tiene que mantener el título y seguramente bueno, así va a ser. Gracias. gracias un placer de Un muy gusto. Muy